Este será el Centro Deportivo Internacional de Zhengzhou en China. El recinto fue diseñado por la firma de arquitecturas a Arquitectos y Asociados. Este ocupa una extensión de 263.900 metros cuadrados, conformado por tres edificios, un estadio techado, un centro acuático y campos de práctica. El estadio de fútbol tiene capacidad para 60.000 personas. Las formas curvas hacen alusión a las colinas y plantaciones de té que rodean el lugar. La forma de los asientos del estadio creará ondulaciones en la fachada, que estará revestida con persianas que darán sombra a los kioscos de comida colocados detrás de ellos, y esta se vuelve hasta cierto punto transparente a la distancia, lo que conecta con los espacios públicos. Cada edificio utilizará un sistema de ventilación híbrido, así como bombas de calor de fuente terrestre y energía fotovoltaica para recolectar energía solar. Suscríbete a Blogarte Plus.